Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, compañero, compañera Vera, ¿cómo les va? Aquí nos estamos encontrando, para lo que anunciamos hace días atrás, que lo que va a ser el día de hoy la presentación del curso de anatomía simbólica del diagrama de Pierce. Así que bueno, no estoy sola el día de hoy, Vamos a, vamos a estar compartiendo esta presentación, esta inauguración, de alguna manera, con Leo Enfi. Así que, si va a ver este programa, eh, personas que no me conocen, que no tienen idea de quién soy, voy a empezar por presentarme. Me llamo Gabriela Lunari, soy profesora, soy investigadora y me dedico a la bioenergía. Todo lo que es enseñar, aplicar e investigar sobre la bioenergía. Mi línea se llama Bioenergía áurea y trata justamente de limpieza frecuencial. Todo lo que es limpieza frecuencial. ¿sí? Entonces, aplicable al cuerpo, a la mente, al espíritu, a las casas, a todo lo que existe. ¿sí? Eso es un pantallazo rápido. Ahora voy a pasarle el lugar a Leo Enfí para que se presente y les cuente desde dónde está él ¿sí? y a qué se dedica. Leo, te paso la palabra. Hola, bueno, muchas gracias, Gaby. Buenas tardes a todos. Eh, bueno, mi nombre es eh, Leo Enfi. es un nombre que eh, me acompaña ya desde, hace, desde enero del 2016. Eh, y si bien... Académicamente, soy analista de sistemas, trabajo en robotización eh, y en programación. Desde ese nombre, desde mi sujeto, desde algo que no fue dado a mí, eh, he logrado encauzar y canalizar un montón de intereses que desde hace años, desde siempre a nivel de hobby y de interés, y de curiosidad eh, me acompañaron, que es todo el, lo que tiene que ver con la simbología eh, Y formalizarlo y canalizarlo a través de una investigación seria Y a través de eso, bueno, han surgido eh, el tarot en fi, que es un, un tarot no relacionado a lo que es cartomancia necesariamente por, no, no es el desde dónde, eh, sino con un conocimiento, digamos, eh, hermético y simbólico profundo muy eh, vinculado a los mitos y, y también el trabajo con sueños ¿no? yo soy eh, onirólogo, o sea, trabajo y guío eh, eh, no me gusta decir interpreto porque la, la interpretación es un, una cuestión media produce un poco de ruido, ¿no? pero sí guío a, a entender, a que la persona entienda el mensaje de su, de su inconsciente a través de los sueños y con ese desde dónde estoy aquí acompañando a Gaby en su canal porque este año con mi desde dónde y con su desde dónde nos dimos cuenta que había una necesidad, una necesidad que no estaba resuelta. Gaby, ¿quieres contar un poquito respecto a eso? No, Acabo de informar que se me fue el chat, no puedo leerlos ahora, hasta que vuelva a tomarlo. Bueno, eh, como decía Leo, este, el desde dónde, eso quiere decir que como, para decirlo más fácil, esa misión que tiene cada uno en la vida, ¿sí? A, a, qué, ¿A qué me dirijo yo? ¿A qué se dirige él? Como saben, me dirijo a expandir bioenergía en todo el mundo, ¿para qué? Para que la persona pueda para que la persona pueda este, conocer de qué va la vida, cuál es el movimiento, si está avanzando, si está, por qué se bloqueó en los diferentes aspectos de la vida, y pueda hacer algo por sí misma, sin ¿sí? necesitar a un otro para hacer una transformación. ¿sí? Entonces, eh, bueno, hace dos años, ¿sí? dos años o dos años y medio ya, eh, he puesto en juego justamente... Una, una herramienta una herramienta que es muy importante eh, para todas las civilizaciones, para el mundo en general, llamada diagrama de Pierce. Bien, se lo paso a Leo para que explique esta anudación. Leo. Sí, estamos medio como un ping-pong haciendo, ¿no? <ríe> es para que, no, que el yo no se acostumbre. Eh, sí. Gaby realizó este taller, que le fue muy bien, vale, vale decir. Eh, y luego, el año pasado, yo realicé otro taller, que era Descubre tu sombra, en el cual también abordábamos conceptos, o sea, veíamos lo que era el diagrama de Pierce, repasábamos eh, qué tenía, pero era para aplicarlo a algo particular, que era eh, el para qué de ese taller, que era descubrir cuál era la sombra ¿no? de cada uno. ¿verdad? Ponerla en contraste. ¿Qué pasó? Nos dimos cuenta, luego de ambos talleres, por consultas y por eh, mismos comentarios de la gente con la que interactuamos en los servicios que Gaby o que yo ofrecemos, que había confusiones respecto a determinados términos, que había cuestiones que no estaban realmente eh, anudadas, y que, por ejemplo, uno de, de los grandes problemas Que yo entiendo como problemas, al menos Era que eh, todo, el, todo el soporte, todo el fundamento simbólico Que tiene el diagrama de Peirce Entra por un oído y sale por el otro O sea, no llegamos a apropiarnos de eso Y precisamente, eh, lo primero... Que, que, que tiene que estar bien, bien sólido y bien asentado Es el fundamento simbólico ¿Mm? eh, Una vez que logramos apropiarnos de ese contenido simbólico Ya lo demás tiene una base más sólida para sentarse para construir ¿Mm? Entonces, por ahí se hablaban de cuestiones que no quedaban bien entendidas Sí, son cuatro cuadrantes, pero ¿por qué son cuatro? ¿Por qué no es, no sé, un, un heptagrama? Eh, ¿Por qué hay cuatro? ¿Por qué tres registros? ¿Cuatro cuadrantes? Eh, no sé, tres esfinges eh, Cuatro paradigmas ¿Por qué? ¿Por qué cuatro, tres? ¿Cuatro, tres, cuatro, tres? No, no hay dos, no hay cinco, no hay siete ¿Qué tienen esos, esos números detrás? Y esto, aviso, no es que vamos a hacer Un taller de matemáticas sagradas ¿Está bien? Pero son todas cuestiones simbólicas Que hay que integrar para poder comprender que estos números nos acompañan desde que la conciencia abrió los ojos a este mundo. Entonces, eh, no es casual que haya cuatro cuadrantes, no es casual que el psiquismo humano tenga tres registros, no es casual que sean tres las esfinges en un lado, los adondes del otro, ya vamos a ver qué significa todo esto, que sean tres en un cuadrante, cuatro en el otro, tres en el otro, cuatro en el otro de nuevo. No son dos, cuatro, ocho, siete. Entonces, toda esa riqueza conceptual, simbólica, queda siempre desplazada. Y nos vamos a los bifes, ¿no? O sea, eh, bueno, esto es acá, este es el cuadrante de esto, y se juega cuando pasa esto, esto y esto, listo, pasamos al otro. Y la gente... Le interesa, está bueno, pero después para llevarlo a la práctica, eh, como le faltó el, el, el, la base, construyó sobre arena. Entonces se mantuvo un ratito, un tiempito y después uh, se derrumbó todo de nuevo. Entonces, mi desde dónde, el desde dónde del trato en FI, que ya les digo, el trato en FI es simbología, ¿no? ¿está bien? Es todo el, el, el, el caudal simbólico que yo puedo ofrecer al menos. Eh, está dirigido hacia eso, a que esos cimientos estén sólidos. Si encontraste y lograste construir medio metro nada más, no te preocupes, ese medio metro no se va a derrumbar, no se va a caer. Y tienen la posibilidad, que en este taller les vamos a ofrecer con Gaby, de que vean ese taller todas las veces que quieran, porque se los vamos a pasar. Con lo cual, hoy construyen medio metro, mañana construye medio metro más, y en un año terminan la casa pero es una casa construida sobre bases sólidas, ¿está? no es una cuestión de cuánto tiempo tarda, es una cuestión de que eso quede construido, que sea sólido. Entonces, con eso cubrimos una necesidad, pero luego había otra, que era algo sobre lo que muchas veces es muy difícil. Eh, eh, Darle una respuesta, o, o, o poder hacer algo para, para, que, para, que quede, para que el contenido penetre en la persona. Y ahí, la que nos da una excelente mano, la que nos, hace, nos, nos da ese, ese viento ¿no? que, que impulsa la vela, es Gaby con la biología audia. No sé si Gaby, me parece que esta, esta parte por ahí estaría mejor que la, que la comentes vos. Bueno... Toma la palabra ahora entonces, estamos con, con lo que es este, el diagrama de Peirce, todo lo que es simbólico, lo que va a forjar en la lógica, toda la energía masculina en una persona, en toda persona, toda dirección, todo lo que deseamos, queremos, necesitamos, todo eso que planificamos para alcanzar lo que queremos, lo que estudiamos, en donde trabajamos, todo eso está... Este, de alguna u otra manera encerrado en eso que se llama diagrama de Piers que es lo que vamos a recorrer, ¿sí? Pero, como bien decía Leo, está la otra parte, está toda la energía femenina, está toda la otra cuestión, ¿no? Todo eso que se nos juega, que viene de la parte no lógica de nosotros, ¿qué son? A ver, los que están acá conmigo, los miedos, sobre todo los miedos que tenemos avanzar, bueno, los millones de miedos que tenemos los seres humanos, los bloqueos, las interferencias, los desequilibrios. Claro, si se ve solamente la parte simbólica y estructural, es fantástica. Y les doy mi palabra que para mí, como lo explica Leo, no hay otro, ¿Sí? Con la claridad que lo explica él, porque toma los símbolos de, desde la fuente misma, ¿sí? ¿Lo comprendes o lo comprendes? pero el tema estaba en la persona que va a estudiar, la persona que va a recorrer ese diagrama de Piers, la persona que quiere aplicarlo pero está llena de miedos, de confusión, de, de problemática, entonces toda esa confusión hacía que, o hace siempre, interfiere en ese aprendizaje. Cuando la persona quiere tomar ese conocimiento, apropiárselo, Sí, llevarlo a la vida diaria tiene que estar neutral. ¿Para qué? Para poder apropiárselo. Tiene que estar vacía de lo viejo. Porque si no, en un lugar que ya está lleno, con basura o con algo viejo, ya no puede entrar lo nuevo. Todo este tipo de cuestiones, ¿sí? Son las que voy a aplicar yo en estos dos días de taller, curso taller. Como van a ser cuatro horas un día, cuatro horas otro día yo voy a ser la que va a actualizar y a fortalecer todas las estructuras biológicas. ¿Qué son las estructuras biológicas? Porque parece que uno hablara de, de, de psicología, pensamientos que no se pueden ver, no. Nosotros estamos habitando un cuerpo físico, el cuerpo físico está, está conformado por estructuras biológicas, Así como hablamos del átomo, de las moléculas, de las células, los órganos, todo el sistema glandular con las hormonas, todo este tipo de estructuras biológicas son las que se van a activar o desactivar o van a generar que vos puedas apropiarte de todo lo que estás escuchando, ¿sí? de todo lo que estás aprendiendo o no. O lo tomes un ratito ese día y después, días posteriores, o te olvides, o los saques de tu vida, entonces, el papel de la bioenergía áurea va a ser justamente estar fortaleciendo tus estructuras ¿sí? biológicas, psicológicas, y quitando, vaciando, de los miedos, como te dije, este, de todas esas fobias que son la parte más inconsciente, y que no tienen que ver exactamente con tu lógica, con lo que hace que vos te dirijas, que es lo que vas a aprender ahí, ¿no? Este yo lo que voy a limpiar es todo este, este cúmulo de experiencias, de fracaso o incluso de éxitos de tus ancestros, de otras vidas, que lo que hace es que vos no puedas percibir como tiene que ser toda la información. Así que esto es lo que va a ser la bioenergía áurea en este taller, por eso es tan importante. Al día de hoy no conozco, al menos yo no tengo conocimiento de que exista esta, esta integración. Entonces, es muy importante este video taller porque este, los, que, los egresados de alguna manera de este taller, ¿sí? que van a tener su certificado, bueno, si de algo les sirve lo que quieren el certificado, bueno, este, los egresados de acá van a tener este, la oportunidad de ver realmente este, cuán, este, cuán integrativo ha sido y cuánto ha quedado plasmado realmente en su vida todo lo que es este diagrama de Peirce y lo que es esta anatomía simbólica para usarse realmente como tiene que ser en la vida diaria, ¿sí? Bueno, veamos ahora entonces, eh, bueno, cualquier duda, ya empiezan a escribir después que termine de hablar Leo, que ahora va a explicar los contenidos, ¿sí? Por favor, vayan a la de preguntas, todas las preguntas, no se, no se le queden, no tengan vergüenza de preguntar este, ¿y qué pasa con esto? ¿qué pasa con lo otro? Pregunten. ¿Sí? No pasa nada con preguntar, que con gusto vamos a ir respondiendo. Leo, te paso la palabra para que nos cuentes cuáles son los contenidos, y, este, y ya empezamos a leer consultas. Ahí va. Genial, Gaby, muchas gracias. Eh, sí, me gustaría recalcar lo que mencionaste porque es, es realmente eh, único. Lo, lo, lo que estamos eh, logrando hacer, vamos a ver cómo nos sale, yo creo que nos va a salir muy bien, eh, pero realmente, eh, simbólicamente, este taller es muy importante eh, Consideren que está hasta, anudado, hasta bien anudado eh, en los registros, porque si bien el taller es en lo real eh, la parte masculina, que tiene que ver con la mente, con la, la, la, el concepto, eh, va a ser dado por mí, a través de, de, de mis conocimientos, del rotenfi y la parte femenina, que es el manejo de, de las energías, es justamente dado por Gaby en, eh, a través de la biología audio. Entonces, simbólicamente, el, el, el desde dónde de esto, más allá de cuál es el concepto, más allá de cuál es la técnica que Gaby utilice... Eh, un taller, a mí me hubiera encantado hacer un taller de esta forma, o sea, realmente eh, que no sea solamente un saber y algo que no sea solamente una meditación, es, es como una integración que yo al menos no conozco otra, quizás ustedes sí, eh, para mí es la primera vez, si, lo, si existe otra les aseguro que no es, no es copia ni plagio ni nada porque eh, surgió de una manera espontánea con Gaby y... Y confío en, en la espontaneidad que, que nos surge en esos momentos. Bien, vamos a ver entonces eh, el diagrama de Peirce. ¿Qué conceptos vamos a recorrer? Mira, por ejemplo, vamos a hablar de... Eh, vamos a hacer un muy breve repaso, eh, pero sí eh, interesante, con respecto a... ¿Desde dónde? ¿Desde cuándo estamos... Eh, analizando, tratando de entender la realidad o plasmar la realidad a través de diagramas semejantes. ¿Y para qué los usábamos en esos momentos de la historia o de la prehistoria incluso? Eh, eso como para, para quedarnos claros de que le decimos diagrama de Peirce, pero viene desde mucho antes desde Peirce. Peirce es de la época contemporánea, estamos hablando de ya les digo, prehistoria incluso. Entonces vamos a ir haciendo un, un acompañamiento de estos, de estos símbolos, desde cuándo vienen, para qué los usábamos, qué carga se fue sumando simbólicamente, porque así funcionan los símbolos, son capas simbólicas que se van envolviendo. Eh, luego, necesariamente vamos a hablar de, también muy brevemente, pero muy concisamente, de los conceptos topológicos de la psiquis. ¿Mm? ¿Quién soy yo? ¿Qué es mi yo? ¿Y qué es mi sujeto? ¿De qué hablamos cuando hablamos de conciencia? ¿De qué hablamos cuando hablamos de inconsciente? Esas cosas tienen que quedar bien claritas, porque si no, después de ahí, nos vamos a empezar a perder. Entonces, conceptos topológicos de la psiquis. Y luego ya nos zambullimos de manera... Eh, definitiva y completa en las simbologías. ¿Y en las simbologías de qué? En las simbologías del 3 y en la simbología del 4. La simbología del 3, voy a empezar a nombrar algunas cosas, pero son muchas más, vamos a recorrer todas las que podamos, pero por supuesto que lo más importante son este, el ternario, ¿sí? los tres registros del psiquismo, las tres estructuras psíquicas, las tres figuras del psiquismo, ¿sí? el verdugo, la víctima. Salvador, los tres discursos del psiquismo, las tres enfinges, las tres energías psíquicas que hay, que se ponen en juego, los tres mitos fundamentales del psicoanálisis, porque son tres también, y por supuesto, el arcano tres. El arcano tres es el arcano del tarot. Y cuando vemos toda esa simbología del tres, vamos a pasar necesariamente al cuatro. En el 4 vamos a ver el cuaternario, vamos a ver los cuatro cuadrantes, las cuatro zonas de emergencia, los cuatro elementos alquímicos, los cuatro paradigmas, las cuatro figuras de la iniciación, los cuatro considerandos, los cuatro arquetipos junguianos los principales, las cuatro pulsiones del ser humano y el arcano 4. Y vamos a finalizar No sé si lo a hacer al inicio o al fin Vamos a ver cómo, cómo se va dando esto Con ¿Por qué 3 y 4? ¿Mm? ¿Qué, qué, ¿Qué hay en, en matemáticas sagradas? ¿Qué nos dice hacer respecto a estos dos números? Todo esto que les acabo de contar Es solamente La primera mitad Del taller Porque este taller no es que nos juntamos Unas horitas, dos, tres horitas Y listo, terminó buen viaje, sino que es un curso-taller. Y los cursos-taller, tanto los de Gaby como los míos, nos gusta hacerlos trabajar a ustedes. Nos gusta que piensen, nos gusta que elaboren, nos gusta que agarren esos conocimientos que les damos y los tratemos de llevar a la práctica. Entonces, todo esto va a ser las primeras cuatro horas de la primera jornada. Mejor dicho, las cuatro horas de la primera jornada. Y al día siguiente, el domingo 24, nos vamos a volver a juntar también a las 14 horas de Argentina. Igual los horarios ahora vamos a decir eh, bien claritos. Y vamos a repasar cuadrante por cuadrante cuáles son los adondes del ego, cuáles son los adondes del sujeto. ¿Qué es el ego? ¿Qué es el sujeto? Dirán algunos. Ya vamos a responder eso. Y ejemplos típicos. Entonces vamos a hablar de cuestiones típicas, pero les vamos a pedir que participen en eso. Lo vamos a hacer... Participarlo. Vamos a ayudar a desnudarse un poquitito Para que sacándonos esas ropas, esa, esa máscara Que es la que tenemos como en el carnaval, delante del rostro Podamos ver realmente qué tenemos, qué rostro, cuál es la expresión que, que, que tiene nuestra verdadera cara Y dónde nos ubica esa expresión Vamos a ver cuál es la dinámica del ego, la dinámica egoica ¿sí? Llamada cortocircuito, vamos a ver la dinámica del sujeto ¿Cuáles son los alargues del circuito? ¿Y cuál es la dinámica del inconsciente? Que es el único que la puede realizar. Y la realiza a través de los sueños. ¿Mm? Y finalmente vamos a tener el diagrama de Peirce como un mapa cuando lo usa nuestro ego y cuando lo usa nuestro sujeto. Y eso nos va a llevar a algo que se llaman giros persianos. ¿Mm? Vamos a ver una introducción a eso, nos vamos a entrar en toda la lógica de los giros perseguidos, porque es, hay que tener muy, muy en claro todos los otros conceptos. Eh, podría ser alguna vez un, un, un, una segunda parte, pero para esto me parece que es más que, es más que suficiente, más que interesante y más que útil. Así que bueno, a nivel de conceptos, esto es lo que vamos a ofrecer en estas dos jornadas de cuatro horas cada una. Espero que les parezcan interesantes, Gaby. Te suelo es la palabra. Bueno, eh, la verdad que los contenidos son, este, son bastante suculentos, conociéndolo a Leo, le gusta todo bien, bien clarito por la parte lógica. Pero bueno, yo les puedo hablar este, de lo que es más la parte de la bioenergía y de la importancia que tiene justamente integrar eh, la energía masculina con la energía femenina que todos tenemos dentro Y que si no podemos integrar esta energía masculina y esta energía femenina en cada uno de nosotros, todo lo que se geste, todo nacimiento va a ser este, complicado, ¿sí? Así como un bebé, todo eso que vos creas en la vida, todo proyecto, toda relación, trabajo, hasta tu día a día, tu, tu hora del día, todo eso que vos gestás, ¿sí? A cada hora de vida, tiene que estar, este, de alguna manera tenés que incluir, eh, o sea, si incluyen sí o sí, lo sepas o no lo sepas, si lo incluimos nosotros, corremos con ventaja, si nosotros no lo incluimos, no es que no lo incluya nadie, ¿quién lo incluye? Toda nuestra programación, que se llama yo, personalidad, ¿sí? Todo ese bagaje que tenemos escrito, y es lo que queremos, justamente, llevar para que vos mismo puedas ser, el que pueda descifrarlo, o al menos tengas la herramienta para comenzar a descifrar toda esta, toda esta cuestión, ¿sí? Bueno, este, vamos a dejar este uno, unos minutos más para ver si tienen dudas y consultas, y mientras tanto, ¿qué opinas Leo, si les pasamos bien las fechas? Porque a lo mejor no, no hay consultas. <ríe> Entonces, dejamos unos minutos, a ver si tienen ganas de preguntarnos algo, y si querés informar bien... Eh, dónde nos contactan, este, exactamente el horario, ¿sí? A ver, a ver. Si preguntan, ahí te paso la palabra. Bueno, gracias. Con respecto a, a, a la invitación a que pregunten, eh, voy a decir una palabra mágica. Anímense. Anímense viene de ánima, viene de alma, y casualmente es la palabra que Jung utilizó para ese complemento de nuestra psiquis, que es el ánima para los hombres o el ánimos para las mujeres. Entonces, anímense, impregnense de ese ánima, de ese ánimos, ¿eh? hagan esa conjunto, eh, esa como dice la alquimia, ¿no? esa, esa, esa conjunción, esa alquimia, esa aleación, ¿eh? con esa otra contraparte, y llénense de alma, pónganle alma a su vida, pregunten, la pregunta nunca te va a llevar a un, a un mal derrotero, al contrario. Los malos derroteros generalmente llegamos porque no preguntamos lo suficiente. Así que pregunten, pregúntenos. No le damos garantía de poder responder todo, porque no sabemos todo, pero lo que podamos responder, de nuestra parte va a estar. Así que, aunque no tengamos la respuesta, pregunten igual y no se cansen nunca de preguntar. ¿Mm? Y ahora, con respecto a lo que me invitó Gaby... Eh, vamos a decir eh, bien cuáles son las fechas y los horarios de, de este taller, que vamos a realizar los días 23 y 24 de marzo, es decir, sábado 23, domingo 24 de, marzo, de febrero, de febrero, <risa> 23 y 24 de febrero, eh, desde las 14 horas de Argentina hasta las 18 horas de Argentina. ¿Mm? Eh, no tengo en la mente todos los los cambios horarios, pero esos son los días y horarios. Entonces, sábado 23 de febrero, domingo 23 de febrero, de 14 a 18 horas de Argentina, cada uno de esos días. Eso es en cuanto a días y horarios. Eh, importante eh, mencionar una cosa más, que es que, bueno, a quienes ya se han inscrito, que ya tenemos bastantes, eh, gracias por eso, porque algunos los veo acá en el, en el chat, les va a estar llegando probablemente entre mañana y el lunes, pero casi seguro que va, ya sale mañana, eh, un material nivelador. ¿Qué es este material nivelador? Son conceptos para que cuando decimos, hablamos de esto, estamos refiriéndonos a este término, a estos conceptos. Este término, estos conceptos. Tiene que ver con lo que decía recién, con eh, qué. Ego, sujeto, el yo, ¿el yo soy yo o es otro? ¿Dónde está el yo? ¿En qué parte está? ¿Quién lo tiene? Bueno, todas todo, todo esas dialécticas que así parecen graciosas y hasta medio ridículas, en algún momento, por lo menos yo me las he planteado. Así que, eh, todos eso, eso, esos términos eh, que suelen prestarse a confusión, si bien los vamos a repasar durante el taller, se los vamos a brindar una semana antes, para que los vayan leyendo y para que se vayan empapando. Entonces, ya es distinto. Cuando nos escuchen hablar de determinados conceptos, como por ejemplo cuando decimos desde dónde, ya entienden qué significa un desde dónde, un adónde. Entonces, eh, todo esto es lo que les vamos a estar acercando. Apenas se inscriban, y a quienes ya se inscribieron, en el transcurso del día de mañana, es lo más seguro, y si no como mucho el lunes, eh, para que ya entremos con una nivelación, o sea, ya entramos, como tenemos que iniciar el taller, que es desde el uno más, para quienes tengamos el Pierce, estamos todos somos uno más, ¿no? estamos todos nivelados, estamos todos iguales, y luego a partir de eso nos iremos diferenciando, iremos avanzando en este taller, recorriendo en el mismo también los cuatro cuadrantes, como tiene que ser. Así que bueno, Gaby, no sé si hay preguntas. Me pareció haber leído algo, ¿puede ser? Te cedo la palabra. Bueno, eh, ya vamos a empezar este, entonces a ir respondiendo eh, las este, consultas. Eh, vamos a empezar... Bueno, a ver... Mmm, voy a aclarar esto primero. Y después, no sé si Leo está leyendo el chat que tenemos acá interno, que le estaba escribiendo. <risa> okay. Bueno, este, digo algo yo y ya le paso la, la, la primera pregunta a Leo para que la responda, ¿sí? Bien, lo que quería aclarar, ¿sí? Eh, lo que quiero aclararles eh, es esto. Eh, si bien mm, es el meca lo que voy a explicar es el mecanismo que utilizo yo y que utiliza Leo también, siempre, hay gente que por ahí no sabe, no nos conoce la forma del procedimiento que tenemos para hacer talleres, cursos, ¿sí? todo acercamiento, pero en realidad, este, tanto yo como él solemos partir desde cero, siempre. Aunque la persona tenga un montón de conocimiento, o no tenga nada, o nunca haya escuchado hablar de psicología, algo de psicología, quizás este, la persona no fue, este, ni siquiera terminó la escuela, no interesa, ¿por qué no interesa? Porque en este caso, vamos a, a lo que es primero la, la parte teórica y tratamos de bajarla a la realidad, Ese, eso es hacerlo fácil, hacerlo cotidiano, que vos lo puedas este, comparar con el día a día, con lo que haces todos los días, entonces obviamente no hace falta que vos tengas algún conocimiento ni en psicología, ni en hermetismo, ¿sí? Ahora, si lo tenés, bárbaro, si no lo tenés, no interesa tampoco, ¿se entiende? por qué? como bien decía Leo, lo van a entender cuando hagan el taller, ¿sí? Que todos partimos del uno más, en este sentido vos vas a aprender la estructura, la estructura, eh, todos en estructura somos iguales, y vas a aprender no solamente tu estructura, sino también la estructura de los que te rodean. Vas a aprender a conocer por qué la persona, por ejemplo, que te ataca todo el tiempo, por qué no es que te ataque a vos. Te está atacando porque hay algo en su estructura lógica, ¿sí? Que le afecta de quién sos vos, ¿sí? Pero acá empezamos a descubrir muchas cuestiones. Entonces, ¿sí? Eh, no interesa el conocimiento que vos tengas, si no tenés ningún conocimiento, no importa. Y si tenés conocimiento, este, también lo integrás. El asunto es que todo lo que vos escuchaste, hiciste en la primaria, en la secundaria, incluso si sos psicólogo, terapeuta, o, o leíste libros, que puedas decir, ah, esto que me enseñaron, lo que aprendí en tal curso, estaría acá, esto estaría acá claro que se puede hacer en el diagrama de Peirce, porque es un diagrama básico de la lógica del ser humano, ¿Sí? por lo tanto puede incluirse ahí. Bien, Leo, eh, el que nos hace la primera pregunta es Ángel Otoñal y nos pregunta, ¿es cierto que la energía masculina es el deseo y la femenina lo hace realidad? Sí, hay un o sea, desde un punto de vista, podríamos decir que es una... Hay muchas formas de, de explicar lo que es la energía masculina y lo que es la energía femenina. Eh, esta es una, es una muy buena forma porque eh, la energía masculina es el deseo, el deseo, el deseo es lo que despunta, ¿sí? es lo primero que sale. Y la energía femenina es lo que hace realidad en el sentido que es lo que lo hace nacer. ¿sí? Entonces, la energía masculina es la que fecunda y la energía femenina es la que gesta. Otra forma de decirlo también, podríamos decir que la energía masculina es la locomotora, ¿m? y la energía femenina es el carbón, que hace que la locomotora ande. Entonces, eh, o quizás no sería la locomotora, sino que la energía masculina sería por ahí, el, no sé si las locomotoras tienen timón, pero vamos, vamos a un barco en lugar de, en lugar de un tren, la energía masculina sería el timón, y la energía femenina sería el viento, ¿eh? el que hace que la vela en un velero. Eh, eso eh, es en cuanto a esta, esta cuestión de energías masculinas y femeninas. Toda la energía masculina es la que tiene que ver con eh, la acción, ¿eh? Lo que, con el movimiento, la dirección, todo eso es de energía masculina, el, el movimiento. Mientras que la energía femenina es más bien reposo, la energía masculina es dar, la energía femenina es tomar, recibir, la energía masculina es eh, moverte, es eh, atravesar, eh, es, es, es dinámica, mientras que la energía femenina es más bien receptora, ¿sí? más estática. Eh, no sé, Gaby, si querés aportar algo desde la bioenergía con respecto a esta pregunta. No sé, Ángel, si te respondí o no. Bueno, ahí tomo yo... Eh, lo, lo explicaste muy bien, Leo, yo creo que, que está entendible, ¿sí? Eh, todo lo que sea... Eh, ¿Por qué te dijeron que la, el deseo es masculino? ¿Por qué? Porque si, si vos tenés un deseo, tenés una dirección. No es lo mismo tener, este, tener todo, digamos, un montón de deseos, no tener claro el deseo, no tener claro la direccionalidad. Entonces, todo lo que tiene dirección es como la flecha, ¿no? Es decir, mira la flecha. La flecha es la dirección, es masculino, porque hay acción. ¿Sí? Todo lo que lleve a la acción, como bien decía Leo, es masculino. Entonces, el deseo, más que el deseo, ¡ay, soñar! Separemos todo esto de, de, de pensar que, que la ensoñación que tenemos es el deseo. El deseo visto, el deseo masculino desde, visto desde el punto de vista en que uno tiene una misión, quiere algo que, que realmente quiere alcanzar, algo que no lo tiene en la vida diaria. ¿sí? Eso es visto como ese deseo que está fuera de uno, fuera de nuestra realidad y queremos alcanzarlo, por eso es una dirección, ¿sí? Ahora, la energía femenina sería como el otro, ¿no? Sería como el arco, el arco, la flexibilidad del arco, incluso la puntería que se expanda, que no se expanda, todo eso es femenino. Entonces, eh, nace desde, depende cómo esté el arco, es cómo va a salir la flecha, si no tenés esa energía, toda esa energía de base de la, lo, lo materno, en cuanto no lo materno de la mamá, el rol de mamá, estoy hablando de lo materno como la madre tierra, todo lo que se expande, ¿sí? Eh, sin eso, por más que la, que la flecha vaya bien dirigida, o sea, sale para cualquier lado, no funciona tampoco, ¿eh? Entonces tiene que haber una integración, ¿sí? Por eso es, lo que dijiste es verdad, ¿sí? Bueno, yo ahora paso a responder la, la segunda pregunta, eh, acá Braulio... Eh, preguntaba, yo no entiendo el mapa de PIRS, ¿sí? Eh, si pueda tener el taller, yo, yo entiendo si sí, sí puede hacer el taller, eh, aunque ya lo respondí antes, claro que sí, obviamente, esto es para los que no entienden el PIRS, <risa> o para los que lo entienden y quieren aplicarlo a su vida diaria, o para los que, entienden el PIS, lo están aplicando, pero los miedos, todas esas problemáticas hacen que no lo estén aplicando bien, que acá está este, la influencia de la biología áurea que va a hacer que lo captes más, este, más cerquita todo esto. ¿sí? Así que claro que sí, podés hacerlo si lo sabes, si no lo sabes, si lo sabes mucho, poco, cualquiera sea tus circunstancias, para eso es justamente el taller. Bueno, y acá hay una tercera este, pregunta en orden. A ver que empiece Leo y después paso yo. Dice Fernando Romero: eh, ¿Dónde aprendieron Gaby y Leo el Pierce? A ver la experiencia de él porque es distinta a la mía. Vamos ahí. bueno. Eh, bueno, en esta encarnación. No, a ver. Eh, así como el diagrama de Pierce, eh, los cuadrantes, eh, las anudaciones y todo eso. Eh, un montón de, de, de vías distintas, ¿no? La primera vez que escuché hablar del diagrama de Piers Fue eh, cuando ingresé a Escuela Ética que, A través de Cristian Ceballos eh, Que ahí conocí el diagrama de zonas de emergencias eh, Luego, un montón de... Eh, hay un montón de material En, en YouTube, en eh, Internet Hay un montón de material eh, Están, no sé, hay, hay videos de... José Luis Parice, eh, hay, eh, hay un sitio de internet que ahora no me acuerdo, pero cuando, cuando lo busque después en el historial lo voy, a, lo voy a publicar en este mismo video como enlace, donde también eh, hay una especie de, de resumen de, de cada uno de estos cuadrantes, de cómo, son, cómo, cómo, cómo actúa el ego en cada uno de ellos. Eh, luego metí la nariz en lo que era... Lacan, ¿eh? tengo también un libro de, de Charles Peirce ahí esperándome en la biblioteca, que aún no tuve el coraje para enfrentarlo porque es muy, muy complicado, por lo menos para mí, con, con mi conocimiento. Pero las anudaciones con distintos sistemas simbólicos y, y todo eso fue, ya te digo, es, es como todo, como la mayor parte de la gente que vas a encontrar en este camino eh, lo formamos eh, y nos forjamos a través del de deseo. O sea, si tenés deseo, vas a lograrlo, vas, vas en lo que, esa pregunta que te, que te picotea en la cabeza, le vas a terminar dando una respuesta, porque vas a llegar, de alguna manera, mágica, quizás no cuando buscas llegar, pero sí vas a terminar llegando, a esas respuestas que a un lugar donde de pronto entraste porque decía algo de no sé, estabas buscando cualquier cosa en internet y de pronto llegaste y te apareció una publicidad o te apareció una promoción o te apareció una página abierta y llegaste hasta un sitio en el cual de pronto lo explicaban con las palabras que vos necesitabas oír que lo expliquen. Así que, bueno, ojalá... Ojalá este taller para algunos sea ese lugar en el cual explicamos las cosas con las palabras que esas personas necesiten que se lo expliquemos. Porque ya les digo, ¿eh? Eh, si buscan diagrama de peers, eh, explicación del diagrama, pueden encontrar un montón. Eh, muchos, muchos, la mayoría te diría, son excelentes en, en lo que es contenido, la verdad es que impecables. Eh, por supuesto, estamos hablando. No, no, de, de grandes figuras, eh, pero es como que es tan grande que a veces cuesta que entre. <ríe> Así que bueno, la idea de esto es eh, desmenuzarlo un poquito ¿m? y hacerlo de la manera que eh, logre, logremos empaparnos en esos conocimientos, que no queden solamente en la superficie de la piel, ¿no? que, que se hidrate, hidratarnos de esos, de esos conocimientos. No, espero que te haya podido responder, eso es lo que puedo decir por lo menos de parte mía, no sé, Gaby, te paso la palabra. Bueno, vamos a seguir respondiendo, que acá estoy viendo, este, bueno, a ver, Braulio eh, Ceballos pregunta, ¿qué pasará si no puedo atender a sesiones, eh, por sesiones de trabajo? Obviamente como son dos días, ya dijimos que este, lo hacemos, este, lo grabamos eso queda grabado eh, obviamente el que no pueda estar uno de los días o, o no pueda estar ninguno, ya hay gente que, que, bueno, que lo va a hacer pero lo ven diferido cuando pueda ya queda grabado y ya queda para vos este taller para recorrerlo de por vida esa es la idea, ¿no? porque vas a volver ahí a verlo las veces que quieras, así que ha respondido lo que dice él bueno, eh, bueno voy a retomar un poquito eh, lo que preguntaba Fernando, ¿sí? eh, porque es muy interesante, y, y todo esto del diagrama de Peirce en su momento ha generado mucha polémica, ¿no? de, de, como si el, el diagrama de Peirce tuviera un dueño, ¿sí? eh, ustedes saben que yo soy directa, el diagrama de Peirce por eso se llama de Peirce, no se llama de otra persona, ¿sí? es de Peirce porque fue un lógico matemático, ¿sí? el que le puso el nombre, eh, en realidad ha llegado masivamente, masivamente ha llegado de la mano de José Luis Parise, porque hizo, este, él, él hizo toda una recopilación del formato de muchas culturas, obviamente, como lo vamos a ver en el taller, ¿sí? este, que tenemos material exclusivo, que no, o sea, por lo menos en todo lo que viene Parise no lo tienen, por este caso, este, es una, el diagrama de Pierce está representado, en todas las civilizaciones, entonces es París el que arma esta muestra como muchas civilizaciones tienen este esquema, ¿sí? Entonces se hizo popular por ahí. Ahora, las diferentes escuelas de, de iniciación que hay, ¿sí? Todas las diferentes escuelas, como la de Miguel Valls, la de Cristel que ponemos nosotros, que se llama Escuela Ética, este, las de, ¿cómo se llama? El de España, que nosotros también tenemos este, donde está Paula y, y Ray el apellido, bueno, no menos me sale ahora el nombre bueno, eh, sí, de rey, eh, todas, obviamente, iniciación, en iniciación se toma siempre esta lógica, ¿no? Hay que explicarla. Entonces, a cualquier este, grupo, eh, a cualquier escuela que vayas, vas a aprender el diagrama de PIRS porque es como lo básico. Ahora bien, yo soy profesora de psicología, profesora de psicología, de secundario. También he explicado el PIRS cuando di lógica, en cuarto año, me acuerdo, del secundario. Entonces, hay que separar lo que fue explicado por la parte de iniciación a todo lo que es realmente este conocimiento, que en realidad tal cual está, este, lo ha explicado Lacan, que ya tiene que ver con el psicoanálisis, ¿sí? Entonces, hay psicoanalistas que no tienen ni idea ni de ni, ni iniciación, ni de, de enseñanza, de ningún lado, y sin embargo van a ir a estudiar el PIRS. Hay gente que hace mercadotecnia, que no tiene nada que ver, no conocen nada de PIRS, no lo llaman de PIRS, pero para vender sus productos, aplican diagrama de PIRS, ¿sí? Entonces, desde cualquier aspecto que uno lo pueda analizar, el PIRS puede ser llevado porque es la estructura básica, ¿sí? Eso para descartar este... Eh, fulano que dijo, uy, le quitó la información, no, no, no, la información está en el mundo, y cuando hagas el taller te vas a dar cuenta que vos mismo vas a seguir encontrando PIRS por todos lados, ¿sí? Bueno, aclarando eso, incluso este, ese taller que hice yo de, se llamaba eh, aplicación del diagrama de PIRS para generar ganancias de dinero, en ese yo incluí leyes de bioenergía que tienen que ver con economía y las combiné con el diagrama de PIRS, todo eso de mi autoría. ¿Sí? Y también lo este, eh, aprendió obviamente la escuela bueno, de Cristian y todos los recorridos, ¿no? Entonces, ahora esta combinación va a ser toda la parte simbólica, pero desde cero para conocer todo lo básico, más toda la aplicación de la biología áurea que voy a hacer yo para que todo entre limpito. ¿Sí? Y que entre fuerte. Eso para aclarar un poquito más. Bueno, voy a, la, voy a responder acá y después lo dejo a Leo, eh, acá hay una que dice, Braulio, eh, ah no, ya estaba, Ángel Otoñal, si ya crees realidad con la palabra, claro que sí, ¿cuál es la razón por la que todo no se hace realidad? Bueno, la verdad es que todo se hace realidad con la palabra, pero debe estar diciendo, entiendo yo Ángel, ¿por qué todo lo que él desea no se hace realidad? Porque en realidad todo se forma por lo que decimos, pero hay una lógica atrás. No es solamente lo que decimos. Es lo que decimos, lo que sentimos y lo que hacemos. Por eso Leo antes hablaba de tres registros. Tres registros. Simbólico, imaginario y real. Estos registros van a ser también enseñados, evaluados y recorridos en el taller. ¿Sí? Entonces, pensar, sentir, hacer si no hay una coherencia, una alineación de eso, a ver, recuerden este, esto de tirar la flecha, ¿no? Que hablábamos antes de la energía masculina, femenina, ¿sí? Si yo digo algo, pero siento otra cosa, se desvía, ¿sí? Hagan de cuenta que la flecha está apuntando, pero, pero eh, la persona está nerviosa, entonces se, se, se va a tirar la flecha mal. O, ¿se entiende? Tiene que estar todo bien alineado. Esa es la razón por la que uno dice cosas, pero como siente otra cosa, o como desde la base hay otra estructura, por eso parece no coincidir lo que uno quiere con lo que sucede en la realidad. Pero sin embargo, cuando vuelves a evaluás, siempre está, podés encontrar en tu estructura el por qué no se te da lo que querés, o el por qué tenés cuestiones que tenés que aprender a transmutar, a cambiar, ¿sí? Eh, en realidad de corazón este, tengo mucha confianza, tengo mucho entusiasmo como les puse antes en el chat en que es un gran paso el que estamos haciendo eh, estoy completamente segura que la persona que, que participe que se va a llevar mucho, sobre todo eh, mucho para, para pensar mucho para cambiar ¿sí? ojalá que cambie muchísimo la, la visión de la vida el tema es que entre todos podamos hacer que podamos resurgir, salir de toda esa masa, de ser uno más, del montón, y poder sentirnos de acuerdo a lo que nos guste, que no tenga que gustarnos siempre lo mismo que los demás, todos tenemos que tener plata, todos tenemos que ser lindos, ser jóvenes, y, y tener triunfo, si no, este, queda aparte, no, cada quien tiene que aprender a darle la respuesta a lo que se le juega, todo este tipo de palabras van, van a aprenderlas, ¿sí? acá en el taller. Así que bueno, esto es bien integrador y espero que estemos este, obviamente respondiendo por encima porque uno no puede ir tan profundo, pero bueno, todo esto va a ser este, recorrido, más que explicado, recorrido, implicativamente, ¿qué quiere decir? Que vos vas a poder decir si lo entendés o no lo entendés, ¿sí? Y si no lo entendés ahí en el taller, vamos a buscarle la vuelta para que sí lo entiendas y lo puedes incorporar. ¿Sí? Esa es nuestra, nuestra misión, que llegue a tu vida cotidiana, que conecte con vos. Leo, ¿seguís con las preguntas? Sí. Eh, bien. Hay, quería agregar una cosita más, como para Ángel, cuando preguntó esto de si uno crea realidad con la palabra, ¿por qué entonces no se hace realidad? Eh, sum, ah, para sumar a lo que mencionó Gaby... Existe algo que se llama, que Lacan mencionó como el muro del lenguaje El muro del lenguaje es un muro, o sea, imagínate literalmente un muro eh, O una membrana, mejor dicho Que permite que, lo que el contenido simbólico que uno quiere decir Queda impregnado de material imaginario ¿Mm? Claro, todo esto es difícil de entender, se no sabe qué es lo simbólico, lo imaginario, ¿no? Pero imagínate que, así, con, con las palabras cotidianas, hay una membrana que permite que algunas cosas pasen, pero mientras van pasando, se van aglutinando de otras cosas, es como si, si fuera suciedad, ¿no? Que queda impregnada o pegada a eso que quiere atravesar y quiere salir. Entonces, cuando termina saliendo de la boca, cuando termina saliendo y siendo hablado, cuando se habla, cuando sale, se expresa un contenido, una idea, un deseo, queda dicho de una forma ambigua, o la que yo estoy creyendo que digo una cosa, pero en realidad estoy dejando dicho otra, porque las palabras que elegí, o las palabras que salieron, que son esas, esos grumos que se pegaron al deseo verdadero, hacen que la flecha, en lugar de ir hacia donde yo quiero que vaya, y vaya un poco más para acá, un poco más para arriba, más para abajo, más a otro costado. Eso es lo que se detecta en la escucha como desvíos. ¿Mm? Y esos desvíos hacen que en realidad lo que queda dicho con esos grumos se haga realidad. Lo que pasa es que no es la realidad que vos intentabas pedir o ordenar a través de desde lo simbólico, también vos querías decir una cosa, ¿viste cuando uno dice, eh, no sé, dice algo y, de, y después uno dice, no, lo que, lo que quise decir es que, bueno, ahí muro el lenguaje, ahí quisiste decir una cosa pero dejaste dicha otra, ¿Y entonces ¿qué pasó? El otro se enojó, se ofendió, lo tomó mal, entendió que era una orden y como lo entendió, lo que escuchó lo, lo hizo, y se, se va produciendo los engranajes, se van corriendo, se van poniendo en movimiento para generar una realidad. Lo que pasa es que no siempre esa realidad que termina generándose después de todo eso, termina siendo la que uno expresó y quiso decir, pero no dijo. ¿Mm? La otra pregunta es de Fernando Valenzuela Vitolo, que dice... ¿Los cuadrantes en piers nos pueden ubicar en cualquier situación problemática en nuestra vida? ¿Problemático puede significar estados de inconformidad en cuanto a la sensación de felicidad? Bueno, son dos preguntas y hay una que es más interesante que la otra. Las dos son muy interesantes. La primera es... Eh, Si sí, sí, en el PIRS yo puedo identificar cualquier situación de nuestra vida. Problemática, dice ahí. Voy a quitar esa palabra. En el PIRS puedes identificar cualquier situación de tu vida. ¿Está Sobre todo, situaciones en las cuales existe la oportunidad que tu ego o tu sujeto se manifieste. Entonces, ¿cuándo surge esa probabilidad. O sea... Voy a, a cocinar, una, voy a hacerme una ensaladita de, de, de huevo y tomate. ¿En qué cuadrante del PIRS estoy? Y muy probablemente sí, estarías en el cuadrante de lo posible, porque es algo totalmente dado, que la mayor parte de la gente lo sabe hacer. A menos que se te juegue algo distinto de todo el resto, es algo perfectamente dado. Ahora, es importante aplicar el cuadrante, el PIRS, identificar... Donde yo armando una ensalada de tomate y huevo? ¿En qué cuadrante estoy? Nada. El tema es identificarlo ahí, donde voy a decir una situación problemática. ¿Qué es una situación problemática? Una situación problemática es, me gustaría más llamarlo una situación de oportunidad. ¿De oportunidad de qué? De atravesar un borde. ¿Qué es un borde? Es lo que define nuestra zona de confort. Dentro de ese borde, yo estoy, mi yo, está cómodo, está seguro, está protegido. No tiene miedos, sabe con qué se va a encontrar y más o menos sabe darle respuesta a cada cosa. Fuera de eso, es un mundo desconocido. Y al ser un mundo desconocido, como todo niño, tiene miedo y te retiene hacia adentro. ¿Sí? Te empuja para acá, no te vayas al borde porque entiende que atravesar un borde es morir. Entonces... Problemático. No. Es, es una oportunidad. El tema es si la tomás o no la tomás. ¿Mm? Ahora, una oportunidad puede ser una situación quizás hasta incluso desagradable. Puede ser una, una situación eh, fea que no, que no deseamos. Pero no dejan de ser oportunidades. ¿Mm? Y una oportunidad no tiene por qué ser desagradable. Una oportunidad puede ser que de pronto la persona que me gusta hace dos años, no sé, sal, voy de vacaciones y me la encuentro ahí en, en la playa, al lado. Y soy la única persona que ella conoce y ella es la única persona que yo conozco y de pronto la situación se armó. Es una oportunidad. Está buenísima. El tema es, yo tengo lo que tengo que tener para ponerlo en juego y acercarme. Ahí está mi borde. ¿Se entiende? O sea, no hay que identificar borde con problemas. Los problemas normalmente son un borde atravesado, pero no todos los bordes son problemas, ¿está bien? El tema es que necesariamente me implican un, una canalización de energía hacia un lugar donde no sé qué va a pasar. ¿Mm? Y lo, la segunda pregunta que dice... Si problemático puede significar estados de inconformidad en cuanto a la sensación de felicidad Esta pregunta me la han hecho un par de veces A veces como pregunta y a veces como certeza Yo soy una persona que no sabe lo que le gusta Yo soy una persona que, no sé, tengo todo, pero no soy feliz no, Nada me motiva ¿Mm? eh, Eso no te lo va vale. a dar el. ¿Por qué? Porque el PIRS es una herramienta para saber cómo actuar, cómo dar respuesta. Pero siempre tiene que estar motivada y direccionada por algo que se llama deseo. Tenés que saber qué deseas, tenés que saber qué te motiva. Cuando una persona se encuentra en una posición en la cual no se encuentra lo suficiente motivada o siente que nada realmente lo entusiasma o lo angustia, lo suficiente, estamos ante una situación donde después el Pierce te va a ser valiosísimo. ¿va? Oro, te diría que se va a valer. Porque una vez que vos sepas, me pasa esto y quiero direccionarme hacia acá, lo que está pasando adentro es esto, vas a salir como cueste. El tema es que antes de eso tenés que pasar por algo que es conectar con vos mismo. Y para conectar con vos mismo, hay otras cosas. Por ejemplo, el trabajo con sueños. El trabajo con sueños es una de las mejores maneras, te diría que de mi experiencia es, una, es la mejor, de las que yo conozco como para decir, bueno, a ver, eh, inconsciente, háblame. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa dentro mío? ¿Qué, qué tengo que resolver? ¿Qué cuestiones? ¿Qué pasa ¿Tengo demasiado negada mi sombra? ¿Estoy demasiado alejado de mi ánima? Eh, ¿La máscara no me deja ver nada? Y estoy hablando con todos conceptos de arquetipos yungianos, ¿no? Porque son los que más me gustan, los que más me, me parece que, que tienen que ver. Pero hay algo irresuelto. Cuando uno se siente ante eso, hay, hay algo irresuelto. El Pierce te va a decir... ¿Tenés un deseo? canalizarlo por acá. Muchas veces sentimos que... Y ahora, ahora creo que estoy hilando por qué lado está yendo. Muchas veces sentimos que... Eh, nada nos motiva, como que somos indiferentes. ¿eh? Yo Incluso hace poco puse un post acerca de lo que es la anedonia, la falta de motivación. Pero en realidad es una sobresaturación, es que estamos tan, tan, tan sobresaturados de deberes, eh, demandas de parte del otro, lo que, se, lo que decía Gaby recién, lo que se supone que tengo que hacer, lo que se supone que me tiene que gustar, lo que se supone que tengo que querer, que ya realmente se nos pierde qué es lo que realmente queremos. eso es otra cuestión totalmente distinta. Y ahí el PIR se puede dar varias Instrucciones Porque te permite separar la paja del trigo ¿Mm? Es decir, esto es algo que está escrito con la tinta de mi yo Y esto otro está escrito con la témpera de niego. Entonces, ahí empezás a separar y decir Bueno, a ver, ¿qué está queriendo pasar en esta situación? Pero siempre son situaciones que nos llaman a atravesar un borde ¿Está bien? El pirs es para eso El pirs es para entender ¿Estoy ante un borde? ¿Qué hago? qué iba a intentar pasar y cómo puedo prevenir eso, cómo puedo prever eso, y hacer que pase otra cosa distinta. Otra cosa distinta direccionada a lo que yo deseo. Gaby, adelante. Bueno, voy a, voy a aprovechar para retomar este, esta pregunta tan interesante que hizo acá Juan Antonio. Eh, cuando él habla de inconformidad, yo siempre le enseño bueno, a mis alumnos, bueno, a los que están en CBA, cuando hago programas, que cuando hay, cuando hay una cuestión que, que, que no la tenemos muy clara, siempre vayamos a la etimología. Siempre digo, ahí quiere la etimología de las palabras. Y la etimología de la palabra, sin, sin buscarla, ¿no? Pero yo digo, inconformidad, in de adentro. Conformidad quiere decir conforma. ¿Qué hay adentro tuyo que tiene forma...? y que te lleva a esa sensación de falta de felicidad, ¿sí? Entonces siempre hay que ir a evaluar qué es lo que dice la palabra. esto juntándolo con otra pregunta, ¿no? Que había hecho creo que Ángel, ¿sí? Eh, de las palabras también. Entonces, este, hay, hay cuestiones muy interesantes que vas a descubrir en este, en este taller, ¿sí? Pero que te lo vas a llevar a este... No, no sé si va a estar explícito, pero hay un montón de cuestiones. Acá te vas a dar cuenta qué es lo que está estable, porque ya tiene, es como la estructura donde todos tus pensamientos van a encajar. ¿sí? Eh, la lógica del PIRS te explica cómo está formateado, digamos, ¿no? eh, la parte lógica, lo, lo que te suena familiar, lo que te suena verdad, ¿sí? y por qué a todo lo otro lo rechazas de tu vida. ¿sí? Eso es lo que te va a enseñar. Y también vas a aprender a detectar todo lo otro, lo otro que es toda esa energía femenina, sensaciones, emociones, reacciones, la, la estar desconforme con algo, este, sentir que no tengo deseos, ya fíjense que es todo lo, lo energético, ¿sí? Fíjense que ya es más eh, energía femenina, ¿está bien? Entonces, el PIRS nos ayuda a determinar dónde está el problema... ¿Y cómo lo puedo superar? Ahí Leo decía borde. A lo mejor algunos se preguntan, ¿y qué es borde? Borde es el muro. Es como gente que dice, los muros, quiero quitarme los muros. Los límites son. Si yo estoy ganando, por ejemplo, mil, mil dólares al mes y digo, la pucha, trabajo y yo, quiero, yo, yo necesito ganar mil porque con mil yo puedo cubrir mis necesidades, este, de, de, eh, o sea, todo lo que necesito. Vos, hay ahí un borde que te impide, un borde no te permite pasarlo. ¿sí? Entonces la palabra borde viene de ahí. Ahí vas a aprender en, en este PIRSE, en este mapa, a dónde están tus bordes. ¿Para qué? Como dice Leo, para tener la opción, la oportunidad de poder dar una respuesta distinta y poder saltarlo. ¿Sí? Si no sabemos dónde está el borde, háganse de cuenta que en una casa entra agua, y entra agua, y se está inundando, y nosotros no podemos ver de dónde está entrando agua. Por más que saquemos, vamos a suponer que sacamos por una ventana y sacamos, sacamos, y sigue llenando. El PIRS es algo así como tener un mapa de la casa y poder evaluar por dónde está entrando el agua. Fíjense ¿Sí? la metáfora que me salió. Bueno, eh, quería responderle a, a Andrés. Eh, sí, el taller pregunta si es presencial o por internet, no, es online, presencial y online, por plataforma Zoom, para poderlo grabar y después pasarle la grabación. Todo lo que hacemos, hasta ahora, todo lo que hacemos este, en el Tarot de FI y en Bioenergía Aurea es online, ¿para qué? Para que llegue a todas las partes del mundo, porque si no, no podríamos, Europa, bueno, México, acá por, o sea tiene que ser hoy en día online, ¿no? Cada vez está reduciendo. Ahora presencial, sí, lo hacemos presencial, o sea, viéndonos cara a cara. Bueno, ha sido un excelente eh, compartir, a mí me ha gustado mucho. Espero realmente que, que tengan una idea más clara sí, de lo que va a ser esta oportunidad. Ahora, este, como que te pasamos la pelota vos, ¿no? Vos sabrás qué haces, ¿sí? Eh, lo llevas a la conciencia, lo analizás, y si realmente es lo que, lo que realmente querés llevar a tu vida, tenés la oportunidad, ahí posteé este, los, los mails, si querés este, escribirte. Eh, re, voy a recordarte que la inscripción es hasta el 21 de febrero, ya el 22 no, ¿sí? Porque tenemos que organizar todo. Les recordamos también que hay material eh, anterior para que puedan leer algunos términos para que sea más fácil entendernos, ¿sí? Eso va también al mail, una vez que se escribe. Y los mails para, para pedir información, para escribirse son gmail.com que está por ahí, y gmail.com. Si no encuentran acá material, nos buscan, si lo perdieron en el chat, nos buscan a Leo a mí en Facebook y enseguida le pasamos la información. Así que están todos invitados, y también les pido que si les pareció muy bueno, pero no es para ustedes y conocen gente que realmente les va a venir muy bien, lo recomienden, ¿sí? Así amplificamos toda esta maravilla hasta donde tenga que llegar. Muchísimas gracias por todos y ahora le paso la palabra a Leo para que se despida. ¿Leo? Bueno, muchas gracias Gaby, y bueno, sobre todo muchas gracias a cada uno de, de ustedes que nos han estado acompañando eh, durante el, el chat. Muchos nos han acompañado ya desde hace, desde hace varios años, algunos. Eh, sobre todo David que bueno, ella es, se expone más, ¿no? Tiene, tiene sus programas en Pandora, en este canal, y bueno, yo soy un poquito más tímido por ahora. Pero bueno, muchas gracias por, por estar con nosotros, muchas gracias por permitirnos contactarnos, eh, Gaby recién mencionaba que el, el curso es por internet y yo digo qué bueno, qué bueno que sea así porque qué, qué, qué oportunidad que, que en lo particular, eh, y sé que Gaby también, eh, he tomado para, para contactar y para conocer un montón de personas maravillosas que si no fuera a través de internet no las hubiera podido conocer eh, qué bueno que nos podamos vincular, estando tan lejos, y romper esa distancia y estar cerca y compartir una sala como si estuviéramos en un café, ¿no? y, y, con, y contarnos lo que nos pasa, y, y aprender, ¿no? nosotros de ustedes, ustedes de nosotros, eh, así que qué bueno, qué bueno que, que, que podamos estar, haber encarnado en este momento, en este en este instante de la historia del mundo y, y poder conectarnos y cruzar nuestros hilos rojos En este momento, y con muchos, ojalá, en el taller también Y más adelante, por supuesto, en todas las otras cosas que se vienen eh, Muchísimo más Muchas, muchas gracias eh, Siempre me gusta... Me gusta, me gusta leerlos, me gusta ver lo, las cosas que les surgen, las preguntas. Eh, y, y nada, muchas gracias por, por estar, por acompañarnos siempre. Y para aquellos que están comenzando a acompañarnos hoy, eh, muchas gracias por darnos la oportunidad. Los estaremos esperando el próximo sábado y domingo. Y recorreremos y haremos la anatomía simbólica del diagrama de Piersa. Un beso grande y a mí muchas gracias. Abrazos a todos. Muchas gracias. Nos vemos el 23 y el 24. Chao, chao. Chao, chao.